Espacio vacío. Espacio vacío es un centro cultural independiente donde se realizan actividades relacionadas con la cultura y las artes. Es un proyecto sumamente interesante que hace de un lugar que solía estar abandonado un excelente lugar para empaparse de cultura. Uno puede acudir aquí para practicar algún instrumento, para leer en un ambiente tranquilo, tomar fotografías, etc. Esto acudiendo de manera independiente cualquier día después de las 5 pm. O bueno, también con un pero acudiendo de acuerdo a su calendario de eventos, podemos encontrar de todo. Actualmente hay una exposición colectiva de arte en su pasillo principal. Organizan seguido toquines, los cuales son conciertos donde, donde participan diversas bandas del underground, apoyando así el talento local. Talleres de lectura, poesía, teatro, entre otras cosas. También se organizan talleres, cursos, etc. Recientemente se realizó uno de performance en Body Art, que es el tipo de artistas que utilizan su cuerpo para expresarse. ¿Qué más puedes hacer aquí? De todo. Tú puedes venir y llenar el espacio vacío. Mientras esperábamos a que abriera, llegaron un grupo de jóvenes que iban a practicar instrumentos musicales. Parte de este guión fue escrito en dicho lugar. Ahora escuchemos algunas palabras sobre espacio vacío de parte de su administrador. Bueno, este es un, es un centro cultural independiente eh, que se llama Espacio Vacío. Nació el primero de mayo del 2014 y del 2014 a la fecha hemos tenido eh, una cartelera mensual ininterrumpida hasta la fecha eh, con actividades eh, diferentes como desde teatro, danza, eh, música, literatura, eh, cuestiones comunitarias, cuestiones eh, de activismo y la idea de este espacio es que es un punto de encuentro y es un lugar de convivencia el cual este, está abierto para todas las personas que lo quieran habitar. Además de venir y llenar el espacio vacío con tu arte y tu cultura, también puedes dejar un sticker, una frase en su pasillo como podrán ver. Tienen frases escritas, puedes dejar tu propia frase, tu propio sticker, lo que tú gustes. Y así sabes que aquí tienes un lugar vacío que puedes llenar con tu imaginación, con tu arte y ser escuchado. Sabes que estará ahí y que la gente que venga podrá apreciarlo. Asimismo yo he dejado unas frases estilo acciones poéticas, las cuales quizá no sean muy buenas y mi caligrafía es muy mala, pero ahí están. Y en, también hay diversas bandas que han acudido, las cuales han dejado stickers plasmados en la pared, colegios que han ido, etcétera. Así que, en Espacio Vacío tienes un lugar donde puedes ser escuchado. En resumen, Espacio Vacío, un buen lugar que puedes ayudar a llenar con arte y cultura. Agradecemos a Lalo, el administrador de Espacio Vacío, por permitirnos grabar en el lugar y además darnos unas palabras para la realización de este video. Deseamos lo mejor para este proyecto ya que es bastante bueno e interesante. Nos vemos en el próximo video, esperamos haberles sido de ayuda para elegir un lugar donde llenarte de cultura y arte. Hasta la próxima, adiós. Oigan, hablando de apoyar el talento de las bandas locales, quiero recomendarles esta banda llamada Buen Viaje. Surgió en McAllen, Texas, y la descubrí hace unos días en un concierto que se hizo aquí en Matamoros, al cual vino División Minúscula. Y he de decir que sus letras y calidad es bastante buena. No se van a arrepentir de darles una oportunidad, nos vemos en el próximo video, ahora sí, hasta la próxima, adiós.